Eh, esperado, hemos esperado unos minutos de cortesía vamos a empezar con la clase vamos a continuar con la clase que estamos viendo y cortaré a las 8 menos 4 minutos por ahí eh, para salir a la vacuna a hacer palmas que creo que se lo merecen nuestros, las personas que están en este momento luchando en primera línea para que los demás que estemos aquí en la casa estemos lo más tranquilos posible cortaremos a las 8 menos 5 y después continuaremos a las 8 y 10 por ahí hasta las 9 ¿de acuerdo? Eh, la lección que estamos viendo es la lección 5, convertidores conmutados. Vimos una primera apartado con la primera parte de configuraciones. Corresponde con la lección 5, fuentes conmutadas, realimentación y control. Ya he dicho que en este año control no lo vamos a ver. Lo no vamos a ver solamente la parte de fuentes conmutadas, circuitos de potencia. Vamos a continuar el segundo bloque de funcionamiento páxico topologías básicas. Después decíamos que el libro que, que podéis usar para complemento, para análisis y estudio, es el libro de electrónica de potencia de Hart, tanto en castellano como en inglés. En inglés es 2011, creo que hay, y en castellano es 2000. En este apartado vamos a comentar lo que son las topologías básicas tipo convertidor, BOST o elevador y los efectos no lineales cómo influyen sobre el funcionamiento del circuito. Continuando con las distintas topologías que estamos viendo, a continuación os presento la topología del convertidor o convertidor elevador. Veis que en este caso la, la bobina. Este convertidor lo vimos en su día eh, cuando estudiamos, lo mismo, hicimos un avance en su día cuando estudiamos los convertidores continuo-continuos. Eh, o eh, tenemos por una parte el, entre la fuente primaria y lo que sería el interruptor S1, la, la bobina, y luego tenemos el diodo, es decir, los tres, tres elementos básicos de la configuración. Eh, tenemos dos intervalos de tiempo, el TEO, cuando está cerrado el interruptor y la corriente está circulando en este caso, en este sentido, almacenándose energía en el extremo de la bobina, lógicamente, al, al no haber circulación de la fuente primaria a la carga. Es el condensador el que se encarga de suministrar la energía necesaria para la carga, tiene que cumplirse la condición de que la descarga del condensador sea muy pequeña, prácticamente que la carga vea casi al condensador como una batería. Y cuando se abre el interruptor S1, pues entonces ahora la energía va desde la fuente primaria, bobina y carga. Son los dos estados de funcionamiento, durante el teon y durante el teoff. Este sería el teoff que estaría mal puesto. Si yo represento la tensión en extremo de la bobina, en este caso la tensión de entrada y tiempo, durante el teon vemos que tenemos la tensión aplicada a la bobina, sería I menos cero, en este caso, durante el tiempo teon. Y durante el tiempo off, que estaría abierto el interruptor S1, pues eh, la tensión de la bobina será la tensión de entrada, i, menos la tensión de salida, en este caso con la que, suponiendo que la caída de tensión en extremos del diodo es despreciable sería esta otra área la energía que toma la bobina durante el teo tiene, tiene que ser también la energía que cede durante el teof fijaros que durante el teof tenemos la tensión de entrada y luego se superpone la energía almacenada en la bobina la tensión en extremos de la bobina por eso nos permite obtener a la tensión de salida tensiones mayores que a la entrada porque durante el teof tenemos la tensión de entrada más la tensión que hay en la bobina debido a la energía que hay almacenada. Por eso la tensión de salida puede ser mayor que la tensión de entrada. Si yo represento esta relación de áreas que tenemos aquí, ¿vale? v sub i por t igual a v sub i menos v sub 0 por t off, eh, despejando en este caso, llevando a un término izquierda y a derecha, nos quedaría v sub i por t igual a v 0 por t off. sustituyo t off por t menos t on, yo obtendría al final que la, la, la relación que hay entre tensión de salida y tensión de entrada es 1 partido por 1 menos ciclo de trabajo. Con lo que es lo mismo, la tensión de v sub i es igual a partido por Vsucc es igual a 1 por el ciclo de trabajo. Cuando el ciclo de trabajo es menor que la unidad, la tensión de salida sería. U0 igual a 1 partido por algo menor que la unidad, la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada, como vemos aquí. Y a medida que nos acercamos a la unidad, sería 1 menos 1, 0, nos acercamos a infinito. Significa que podría, en teoría, podríamos tener tensión de salida tan grande como queremos. En teoría, en la práctica no es así, puesto que la bobina no, no puede almacenar energía de forma infinita. Si la bobina es una bobina real, que tiene resistencia serie y que almacena energía eh, de forma... Eh, no infinita. La tensión de salida eh, máxima que podemos tener está en torno a un ciclo de trabajo sobre el 0.7 o por ahí sería la máxima tensión de salida para una tensión de entrada o Si sea, alguno partió por 0.3 sería aproximadamente la relación máxima de entrada a salida. Podemos ver este funcionamiento que tenemos aquí voy a poner aquí en función de, de... esto sería os voy a poner una animación del convertidor BOST, que ya empecé que lo vimos en su día, ¿no? este, donde vemos, eh, en este caso, eh, el t y el T-OFF, o en este caso, el, o o el OFF-ON en el transistor, OFF en el diodo, o OFF en el transistor, ON en el diodo. Serían los dos periodos de funcionamiento. Observar aquí a la derecha cómo la tensión de salida inicialmente es mayor y a medida que va, en este caso, eh, ...disminuyendo cuando la, la, el condensador se va descargando a través de la carga... ...por tanto eso nos da un rizado también ahí desde un valor máximo y de un valor mínimo. ¿Vais bien la transparencia? ¿Estáis viendo bien la, la pantalla compartida? veis bien? ¿Sí? sí. Muy bien. Sí, sí. Bien. Eh, las formas de onda que podemos encontrar... ...os, os señalo una cosa, como las formas están obtenidos en distintos sitios, las características... Pero fijaros que aquí, aquí tenemos V sub I, aquí aparece V sub S, y en la siguiente va a aparecer como otra, otro valor. Pero bueno, no lo no ahí ¿eh? Tensión de entrada, V sub I, V sub S. Esta es la configuración que hemos visto antes, de configuración elevadora, la tensión en extremos de la bobina, que sería esta parte positiva que hemos dicho, y luego una parte negativa, ¿eh? puesto que la entrada, la, la salida es mayor que la entrada. Estas dos áreas se hacen igual para calcular el ciclo de trabajo, la corriente que circula por la bobina, circula tanto durante el teón como durante el TOF. cuando está circuitado, cerrado el transistor, se está almacenando energía en la bobina, iría desde un valor mínimo hasta un valor máximo de corriente, de acuerdo a la fórmula de V sub L, igual a L derivada de I con respecto a T, podemos calcular de aquí la derivada de I con respecto a T, que es V partido por, por L. Además, consideramos que es lineal, que la frecuencia de funcionamiento es suficientemente elevada. Y luego tenemos aquí, cuando se abre el interruptor, ahora la energía de la bobina se superpone con la fuente primaria, pero la corriente va de un valor máximo hasta un valor mínimo. Esto me daría un rizado en corriente. Y yo represento la intensidad que circula por el diodo, Os fijáis que por el diodo solamente circula intensidad cuando el interruptor está abierto. En este caso tenemos fuente primaria, diodo, carga. Y por tanto, no existe desde 0 hasta T on, ¿vale? que es delta T. T on sería delta T. T on es igual a delta, que es T on, partido por T, por T. Por tanto, T, en este caso, delta T es el T on. Y esto iría de la coherencia de un valor máximo hasta un valor mínimo. Esto está formado por un rectángulo que tenemos aquí. Puede calcular el medio de la base por la altura y un triángulo. ¿Vale? siendo la altura el incremento de isuele digo efecto de calcular el valor medio de la corriente que circulara por el diodo isuele la corriente que circula por el condensador bueno pues en principio cuando la eh, está circulando corriente de la fuente primaria el condensador iríamos en principio por el condensador no tiene componente alterna toda la componente continua perdón no tiene componente continua toda se iría considerábamos por la resistencia de carga y bueno, en principio esta área que tenemos aquí negativa tiene que ser igual a esta área positiva, que es la energía que, la, que toma el condensador, tiene que ser igual a la energía que tiene. Y aquí iría desde un valor máximo hasta un valor mínimo, porque al fin y al cabo el rizado que tenemos en que la bobina se refleja en el rizado que tiene el condensador, la parte de alterna. Fijaros que cuando está el interruptor cerrado y la corriente solamente va en este sentido, ahora es el condensador el que se encarga de suministrar la energía a la carga. Y hemos dicho que tiene que suministrar una intensidad constante y tiene que parecer que el condensador prácticamente es una batería. Y por tanto, la corriente que estaría circulando es constante, que sube partido por R. Por eso aparece aquí un rectángulo con una corriente negativa constante. Negativa en el sentido de que en el área positiva está tomando la corriente, energía, y en el área negativa la está cediendo si nosotros queremos en principio eh, representar la forma de la, la, la, las, vamos, las ecuaciones principales durante el Teon en principio, esta sería la fórmula entonces el Teon está cerrado el interruptor, este sería durante el Teof, la corriente que circula cuando está abierto, tensión de entrada la tensión de salida y la suma de las dos corrientes tiene que ser cero, los, los dos incrementos Sustituyendo valores, obtendría al final, pues esta fórmula que es la que hemos visto antes, de la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de. Perdón, tensión de, de, de entrada y tensión de salida, que es 1 partido por 1 menos 5 de trabajo. Si yo aplico el concepto de que potencia de entrada igual a potencia de salida, suponiendo que. El, el rendimiento fuera muy alto, de hecho, el rendimiento de un convertido es del 90, 90 y tanto por ciento, podemos llegar a rendimiento casi cercano al 100%. Considerando condiciones ideales, potencia de entrada igual a potencia de salida, pues podríamos tener en cuenta que esta sería la potencia de entrada, que será la tensión USS de entrada por la intensidad que circula por, por la bobina, que es la que está suministrando la fuente primaria, igual a la potencia de salida, que sería en este caso es pues la tensión al cuadrado partido por la resistencia, sustituyo y despejo y obtengo el valor de la intensidad en este caso que circula por la bobina ¿vale? que no es igual que la que circulaba en el caso del convertidor tipo es un poco distinta podría determinar también el valor de la intensidad máxima e intensidad mínima a partir de la intensidad media más la mitad del rizado ¿vale? la intensidad media iba así en este sentido pues la intensidad máxima es la intensidad media más la mitad del rizado, en este caso. Y obtendría la, la fórmula final de la intensidad máxima y la intensidad mínima. Y el valor de la inductancia crítica, ¿qué era la inductancia crítica? Era aquel valor que hacía que la corriente mínima se hiciera igual a cero, discontinua. Igualando a cero, despejando, obtengo cuál sería el valor, a efectos de diseño, de la inductancia mínima que tendríamos que coger, para que nunca se haga cero dicha eh, corriente. Si yo estoy diseñando, pues me sale una inducencia crítica L, pues le sumaría en 25 o 30% por encima, para asegurarme que bajo ninguna circunstancia la corriente sea t -0. El rizado de la tensión de salida se podía obtener a partir de incremento de Q igual a C por V, igual a I por T, ¿vale? igual a C por incremento de V, igual a I por incremento de T. Sería ¿no? incremento de Q, ¿no? incremento de Q igual a C por incremento de V igual a I por incremento de T. En este caso, sustituyo la, la I sería V partido por R, incremento de T sería T teón y aquí C por V. Despejo y obtengo en este caso el valor eh, del condensador para que obtenga un rizado en tensión. El rizado en corriente es lo que me da el valor de la bobina y el rizado en tensión en lo que me da el valor del condensador. Si yo lo pongo porcentualmente, incremento V0 partido por V0, pues tendría la fórmula que me daría el rizado, en este caso, del sistema. Otra configuración interesante es la configuración reductora elevadora. En este caso volvemos a cambiar la configuración de S1, de la bobina y del diodo. Ahora... Que cuando S1 está cerrado, el diodo impide que la corriente circule a la carga, entonces tenemos que se almacena la energía en la bobina. Y cuando se abre el interruptor, cambia de polaridad a la bobina y se cede la energía en este sentido a través del diodo. La bobina cambia de polaridad cuando se cede, invierte su polaridad y tiende a ceder la energía que tiene almacenada. En este caso, fijaros que tengo la V durante un tiempo T sub on, que sería esta área, y luego tenemos la V 0 durante un tiempo T off. Estas dos áreas tienen que ser iguales. ¿vale? Y a partir de aquí, jugando, obtenemos igual que antes la relación que hay entre tensión de salida y tensión de entrada. Y vemos que el ciclo de trabajo por 1 menos el ciclo de trabajo. Se puede ver y se puede demostrar fácilmente que el límite entre convertidor, reductor o elevador es 0,5. O sea, que cuando estamos por debajo de 0,5 estaría como reductor y cuando estamos por encima de 0.5, estaría como elevador. Esto es un, un, un, uno, uno que se puede comportar, un elemento se puede comportar como reductor elevador. Pero fíjate, que se llama convertidor inversor, porque la tensión en la carga está invertida debido al funcionamiento del propio sistema. Por eso se llama también convertidor inversor o convertidor reductor elevador. Nos permite trabajar en los dos modos de funcionamiento. En cuanto a las tensiones y las corrientes de este modo de funcionamiento reductor elevador, pues la, podemos tener la corriente media por el diodo, el balance, aplicar el balance de potencia potencia de entrada igual a la potencia de salida, y a partir de aquí podríamos tener la tensión del diodo, si lo el partido por R, en este caso, y la intensidad media eh, de, de, del transistor, la intensidad media que subiste a la fuente primaria, en este caso, que circula por el transistor, y la intensidad media que circula por el diodo. Veis que las formas de onda son prácticamente iguales que las que hemos visto antes, solo que hay que analizar los distintos intervalos de funcionamiento y tener en cuenta en cada uno de ellos lo que está pasando. Prácticamente el análisis del convertidor reductor elevador se hace igual que el que haríamos en el caso del, del otro convertidor reductor o convertidor elevador. Este es un ejemplo de que tiene el, en este caso el circuito de está tomado del HAR del convertidor elevador y eh, podemos ver en este caso como a partir de, estaba quitando la que tenía puesto aquí, la, como a partir de la de, VDS, de, de entrada de 24 voltios, con un ciclo de trabajo de 0,4, con una resistencia de 5 ohmios, una bobina de 100 microenrios, una capacidad de 400 microfaradios y una frecuencia de 20 kHz, fijaros que es una frecuencia que está por encima del audible o cerca del audible, que son 20 kHz, pues podríamos tener en este caso lo que sería la, la, la V0 en función de la fórmula, que son menos 16 voltios en este caso. Eh, fijaros que estaríamos con 0,4, por tanto estaríamos con una tensión reductora, ¿verdad? hemos dicho, por el, debajo de 0,5 la tensión de entrada son 24, y los tendríamos en este caso 16, y el rizado, incremento de V sub cero, partido de V cero, que es en este caso del 1%. De igual forma podemos tener los valores de la corriente, de la I máxima y de la I mínima. No es conveniente que en las tres configuraciones os aprendáis de memoria cómo se calcula cada, cada elemento. Sí, es válido que tú sepas la relación que hay entre entrada y salida, aunque la sepas de un fin, las tres configuraciones, porque eso es fácil acordarse. Pero sin embargo, el hecho de la intensidad que circula por la carga y la, el incremento de V sub cero, varía de la configuración a otra. Por tanto, lo que sí tenemos que hacer es tener claro cómo funciona el convertidor en cada tipo de configuración y a partir de ahí determinar las fórmulas fundamentales, porque si no se nos olvida de un día para otro prácticamente. Ahí tenemos las tres configuraciones básicas que sería la configuración reductora tipo book la configuración elevadora BOST y la configuración BOOC bost En el primer caso la tensión de salida es igual a la tensión eh, de entrada por el ciclo de trabajo, menor que la unidad en este caso del ciclo de trabajo. En el segundo caso tenemos la configuración BOST, donde vemos que eh, es V salida igual a 1 partido por eh, el ciclo de trabajo con lo cual eh, si el ciclo de trabajo se acerca a la unidad Puede ser mucho más grande la V0 que la V entrada, ¿vale? Y la tercera configuración, que es la configuración boost pop o reductora elevadora, donde aparece la tensión de salida partido por la tensión de entrada y aparece aquí ahora la misma forma. Fijaros que prácticamente tenemos ciclo de trabajo por tensión de entrada, 1 menos ciclo de trabajo y ciclo de trabajo, 1 menos ciclo de trabajo. Son las tres configuraciones básicas donde veis que se están cambiando en este caso las tres configuraciones de bobina. Interruptor y diodo. La más corriente que se utiliza normalmente es esta, aunque se está utilizando últimamente mucho, la elevadora, puesto que muchísimas veces necesitamos alimentar circuito electrónico a partir de una pila, por ejemplo, de multimedio, o necesitamos adaptar el sistema fotovoltaico, por ejemplo, de una tensión de entrada inversora, una tensión de entrada al inversor mucho mayor que la tensión del generador fotovoltaico, etc. Aquí tenemos el comportamiento de los tres eh, modos de funcionamiento. Este en azul sería la tensión de entrada, que sería en este caso un ejemplo de 24 voltios. Tendríamos, este abajo sería la reductora, ¿vale? Cuando el ciclo de trabajo vale la unidad, tendríamos la tensión máxima. Cuando el ciclo de trabajo es 0,5, pues tendríamos la mitad, que serían 12 voltios en este caso. Esta sería la, la elevadora, donde a partir de 20 voltios de tensión de entrada, 24, en este caso, perdón, podemos conseguir, en teoría, eh, valores muy grandes, en la práctica no serían tan grandes. Y luego tenemos también el convertidor reductor elevador, donde vemos que 0.5 es el límite que marca entre configuración elevadora y configuración reductora. Sería el reductor elevador, 0.5 es el límite, donde el ciclo de trabajo por encima de 0.5 estamos en configuración elevadora, por debajo estaremos en configuración reductora.